Si ¿Sí me escuchan todos? Sí, yo creo que sí. sí. Aquí estamos monitoreando esta mamada, entonces ahí estamos. ¿sí? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del de podcast sin rostro para hablar nada más de House of Dragon, que lo íbamos a hacer la semana pasada, pero pues aquí el único que hizo la tarea en la semana pasada, yo. Y muchos no tenían la oportunidad de ver el episodio en, en el horario de estreno, muchos no pudieron estar en la transmisión después del episodio, así que mejor decidimos un horario una semana después para poder eh, hacer esta plática y en un horario que le acomodara a la mayoría. Eh, y se pudo juntar varias banda de diferentes partes de, de, de México, perdón, y también de una parte del mundo, así que les voy a presentar al panel que me acompaña esta tarde, está con nosotros, primero que nada, el primero en llegar fue el buen Betropical, Beto Piyama. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes amigos, muchísimo gusto estar por acá, eh, contento de poder hablar de esta serie que ya la esperaba yo con ansias desde que empezaron hace un año o Creo que dos, ¿no? Este, la producción y, y nada, muy, muy contento de estar colaborando nuevamente con el podcast sin rostro y con este pedazo de panel, así que, saluditos a todos. Qué tranza mi Beto, gracias por caerle, güey, por, por, ¿qué? Por encontrar el tiempo, güey. El segundo en llegar al llamado fue el buen Juan Pablo Yepes desde Guanatos. Qué tranza, Juanpa, ¿cómo estás? bien bien bien aquí andamos Este semana pesada, pero ya este domingo de games of thrones que en este caso ya viene siendo la casa del dragón house of the dragon Dom entonces estamos listos domingo. para para platicar al respecto no soy tan clavado como otros pero espero que mis opiniones sean tomadas en cuenta bien todos mi juan eh... Sí, güey, regresan los Domingot, como se le conocía de antaño, pero ahora van a ser Domingot, por House of Dragon. El tercero en acudir al llamado desde la paradisíaca playa de Acapulco, Guerrero, el buen Abdel, el Jedi Morales. ¿Qué tranza, mi Abdel? ¿Cómo estás? Bienvenido, carnal. ¿Qué onda, va a todos Muy buena tarde. No, pues, qué gusto estar aquí otra vez saludándolos y, y platicando y echando, echando la, la plática ñoña. Y, y sí, regresan los Domingot ahora con con House of the Dragon y vamos a ver qué tal. Ahorita pinta bien, pero vamos a ver qué tal. Bien, todos, mi Abdel, qué chingón que le caíste, güey. Y por último, pero no por, bla, bla, bla, pero no por ello menos importante, sino porque es el que vive más pinches lejos de aquí, desde Lima, Perú, el buen Dante Barret Santana. ¿Qué onda, carnal? Terminando transmisión, mm. ¿verdad, güey? También estabas transmitiendo. ¿Cómo estás, güey? Sí, Muchísimas gracias, hermano, por, por invitarme, wey, por dejarme participar, aún cuando llegué tarde, muy tarde, 10 minutos, wey, este el señor Juan Pablo ya me dijo este que ya no voy a volver a participar acá, eh, pero igual muy agradecido, <risa> <risa> muy agradecido por, por, por la invitación, hermano. Oh, y, y volver a ver a mucha gente, que creo que yo ya conocía a Beto y también al señor Juan Pablo, no tengo el placer de conocer a Abdel Morales, pero pues también un gusto, un gusto este, ver a esta, a esta calidad de gente. ¿eh? Ah, ya chúpasela, güey. Intentó salir todo. Hombre, vamos a hablar de Game of Thrones, güey. Entonces también hay, hay sexo gay, entonces chúpasela Abdel, güey. Aparte le sabe a Coco. Me han platicado. ¿Cómo sabe? <risa> <risa> Usted es de Acapulco, güey. Una de dos, o le Bien, sabe a coco o le sabe a mariscos. Más probable probable, la segunda. probablemente. Probablemente mariscos porque coge mucho. Güey. El camarón está fresco. No, hombre. Vientos. Eh, vamos a platicar, vamos a ver qué nos pareció eh, eh, House of Dragon el primer episodio Creo que una de las cosas más importantes que podemos decir acerca de House of Dragon Es que a lo largo de esta semana eh, se, se confirmó que rompió un récord de audiencia muy cabrón En su primer episodio eh, 10 millones de personas lo vieron alrededor de, del mundo Y si no... Y, y, y si no fue ese conteo alrededor del mundo, fue solamente en Estados Unidos, porque creo que las, las métricas son, son gabachas, pero si no fueron 10 millones alrededor del mundo, creo que fue todavía más. Además de que al tercer día, como por ahí del miércoles, se confirmó la segunda temporada de House of Dragon, o sea, fue, fue tanto el éxito que tuvo, que tuvo la serie, que tuvo este primer episodio, que ya de entrada eh, confirmaron la segunda temporada. No sabemos cuántas temporadas van a ser, pero van a ser temporadas de 10 episodios, como empezó la tradición de Game of Thrones, eh, episodios de una hora. Y empezamos, eh, algo que me gustó mucho, o que fue mame para continuar con, la, uh, con, con Game of Thrones, fue esto de, de que está situada 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Entonces, aquí nos va, uh, la serie va a estar haciendo estos llamamientos, estos eh, como que callbacks o, future, future, uh, o call future a, a la serie original, a Game of Thrones. Entonces, nos van a estar mencionando siempre, yo creo, a Daenerys Targaryen y... Aquí todo empezó con el consejo de Harrenhal, que yo les puedo decir que a mí me mamó ver ese, ese consejo de, de, Har, de Harrenhal, en donde la serie empezó con la elección del nuevo Targaryen, del nuevo rey, eh, del heredero al trono, por parte del rey Yahaerys I, que como sus hijos murieron en batalla, pues este güey se quedó sin herederos, entonces eligió entre su sobrina y su sobrino. Eh, la, no, la, su, es su hija este, Rhaenys sí es hija de um, No, que, pero lo... antes En el concilio Ay. de Henry uh -huh. Con la reina sí. que no fue, la la reina Rhaenys, que fue Rhaenys Pero es ella sobrina. era Es, es su Rhaenys, sobrina ver, Ok Sí, Rhaenys es su sobrina y Viserys era su sobrino Porque el rey Jaeris tenía dos hijos Pero ambos murieron en la guerra Entonces se la peló eh, Beto, ya que fuiste el primero en hablar, ¿qué te pareció este inicio de, de House of Dragon, güey? ¿Qué te nos tienes que decir? Me encantó, tal vez no se ve, pero, o sea, re, o sea estamos hablando de esto y digo, también o sea, china la piel porque me fascinó, como dices, ver el consejo de Harry Hall, me encantó eh, ver todas estos, estas similitudes o estas, ¿cómo decirlo? Estas, este paralelismo entre God y, y Hoth, ¿no? Y el diseño de personajes. Creo que esta serie acierta muy bien al presentarnos a todos y cada uno de los personajes, porque te los deja claritos. O sea, a Daemon lo, lo, o sea, lo ves y ves la reacción que tiene el guardia, el, este, el comandante de la Guardia Real... Y es como de, oh, Y es como dices, lo, sabes que lo vas a odiar, pero que lo vas a amar, ¿no? este Ves a esta Rainira y te da toda esta vibra de me importa, pero no me importa, y siento que yo soy la heredera, pero quiero un hermano, y odio a mi tío, pero me importa mi mamá, y tiene esta relación como medio lesbianona con este... ...con esta... Alicent. Con Alicent. De verdad que fue muy impactante que respetaran la, la crueldad, la, este, toda esta parte gore en el torneo, en los paralelismos, de cuando Rhaenis, perdón, cuando a Emma dice, nuestro campo de batalla es el parto y el de los hombres es este, las justas, y te empieza a hacer un toma de daca de escenas... Es, es, es, es maravilloso, es, es, es, está muy bien hecho, de verdad, y creo que los showrunners acertaron en ponerle tanto diseño de producción y hacer las cosas tan grandiosas. Ver volar el dragón en la primera escena después de este preludio es como impresionante, ¿no? Ves así el cielo claro, las nubes y de pronto es como... Y el dragón colorido, y que esa es una de las cosas que dijo George Martin, ¿no? O sea, quiero que sí. incluyan a, a, a, este, a Yaha Eris, porque eso me lo habían quitado en la serie anterior, y quiero que los dragones sean muy coloridos, porque así me los imaginé. Y en God no hubo chance, porque nada más tenías tres dragones que además salen hasta el final de la temporada, ¿no? Entonces, toda la primera temporada de God es, es, está más centrada en el problema político que hay, en los Siete uh -huh. Reinos, y no tanto en los dragones, y aquí sí es de verdad la casa de dragón, y entonces eso es el acierto más grande, que desde el primer momento vemos a los dragones. Sí, sí, es cierto. Sí, güey, sí, bueno. está, Yo está iba a decir, muy chingón eso. Dale, dale, dale, dale Abdel, perdón, dale. No, iba a decir algo, continuando con la idea del, del, del inicio, Este hay que recordar que en el primer capítulo no tuvimos un intro oficial, uh -huh, o sea, lo vamos cierto, a tener a partir del 2, con, este, con el intro, con la, con la música este, y con, con todo lo que va a ser, todavía no lo conocemos, pero el iniciar con, con Renira sobre el dragón y sobrevolando las tierras, como que dio una, una cierta este, sensación de familiaridad del intro de Game of Thrones, cuando pasabas viendo Andale. el mapa. Entonces, eso, eso también, como que no es un guiño directo, pero sí me gustó esa, esa sensación de, de estamos, estamos retomando. Es diferente, pero tenemos cosas iguales. Y, que la, música, y sí. que la música que estamos escuchando al principio de la serie no es la música definitiva exactamente, sino que no. entra y nos pone en otro contexto y entonces es como una bocanada fresca de aire y a ver qué pasa al rato, en la noche, ¿no? Cuando salga el segundo capítulo. Y ya con este sí. intro y, y, este, y creo que también es un acierto que va tomando pequeños... Este sampleos del que te los van metiendo así a cachitos y al final digo ya me estoy adelantando al cierre pero creo que, que creo que va a ser bastante interesante ver el juego de la música en esta serie además de todo lo que ya estamos viendo sí porque lo pusieron Exacto. el tema de Game of Thrones lo pusieron hasta el final en los créditos finales sí fue como uh -huh. tal cual pero sí antes como que, te digo, es, es esa sensación de que es algo nuevo, es algo propio, pero también tiene cosas conectadas con el anterior. Como decías, cuando vi una escena importante, este sí sonaba el tema de Game of, de Game of Thrones, el anterior que Exacto. conocemos. Exacto, en diferentes escalas, porque yo he visto un video de Javier Altozano, que es un, un, un streamer español que ha hecho el análisis sobre el tema de, de Game of Thrones. Gran, gran análisis ese episodio, vayan a ver si consíganlo, está por ahí rodando en, en las redes. Es, eh, es ja, y él, Jaime Altosano. Ajá. Jaime Altozano, ajá. Ese güey ¿Sí? hace muy buenos análisis musicales y Explica que dependiendo la escena, dependiendo las emociones, eh, el compositor tiene diferentes tonos de la misma melodía, porque solo es una misma melodía en un loop, pero con diferentes tonalidades. Entonces está muy chingón que lo vayan metiendo como por cachitos. A final de cuentas, sabemos que estamos viendo Game of Thrones, que esto va a terminar en Game of Thrones y que es el mismo universo. Entonces creo que a pesar de que mucha gente se ha quejado... Eh, no está por demás escuchar el tema de Game of Thrones Para hacernos sentir que estamos viviendo en, en, en el mismo mood eh, Juan Pablo, te toca, deja de tomar, Briago ah, es, es aguitambre este, <risa> Para aclarar un poquito las, las ideas y eh, Coincido completamente con Beto O sea, ver, ver volar el, el dragón en la ciudad Pero en una ciudad que no se espanta por por ver algo nuevo sino cotidiano, eso me, me voló la cabeza. O sea, eh, eh, aparte de que una similitud mmm, con una ciudad este, medieval o incluso colonial, no sé, pero hasta las casas que, que, que, que estaban en Westeros, eh, me, me dio un poquito el aire de, de, del centro de mi ciudad, de Guadalajara. O sea, hay casas muy similares. Entonces, el, el hecho de imaginarme ver volar, este, junto a Catedral y junto a, a, a ese tipo de, de, de, de edific edificaciones coloniales a un dragón, o sea, a como y así como dijo Beto, ¿no? Se se, se enchina la piel y, y, y es algo fabuloso. Eh, bueno, yo voy con mis expectativas y ahorita no sé si a lo mejor vaya a haber gente que está en contra. Yo no tengo grandes expectativas de la serie, no, la, no creo que puedan equipararse con... A mí con, me vale con, madre, dice con games of thrones o sea dale, sinceramente dale. Eh, eh, esa, esa serie marcó un antes y un después en la en la televisión y, y, y en muchas cosas de la serie que es difícil hacerlo eh, este y eso sí fue un acierto eh, se ve la, la, la mano de rr de martin pero no creo que esté completamente en su diario y como esos tweets eh, de, de, de que todo el mundo le ha apostado un personaje y después de la primera este, temporada y en la segunda, ya no era la apuesta de cuál personaje te gustaba más, sino cuál era el próximo en morir. Eso fue algo que las series no habían eh, marcado. Otra de las cosas que también creo que es una similitud y que se agradece, es precisamente que no son personajes completamente planos, ni buenos ni malos. O sea, este, incluso en God, Cersei, hay gente que todavía pensaba que Cersei tenía eh, un, una forma... ...genial de pensar, ¿por qué en la casa Targaryen el, el, el incesto era eh, este, pues normalizado? Pero en la casa eh, eh, de León, ¿por qué no? O sea, ¿por, por qué co, eh, este, con los Lannister no era, era normalizado? A final de cuentas, esto también se dio mucho tiempo en la historia del mundo real... ...y creo que R.R. Martin lo trae a nuestros días para ir pensando cómo eran esos tiempos, ¿no? Y precisamente el hecho... De, de ya saber un poco de la historia, no pueden darles grandes giros. Eso es, es algo fundamental, porque si le dan grandes giros, le van a dar en la torre a, a, a la precuela, a, a contarnos muchos por qué es que el God no nos da. Entonces creo que más bien es dar respuesta y una continuidad de por qué eh, los personajes que, eh, que fueron entrañables para nosotros van a ser más amados y otros que eran odiados van a ser más odiados, ¿no? Eh, también me llamó mucho la atención cómo el norte no tiene mucho que ver aquí, o sea, ya definitivamente nos dijeron que, que sí va a ser, pero va a ser un, un este, algo muy x, pero que todo va a estar eh, rodeado a través de la casa Targaryen y que para mí también es una de las casas más entrañables y yo quiero saber más. Personajes, o sea, eh, eh, ese amor-odio con el tío, híjoles de Creo que va a ser uno de mis personajes favoritos. Esperemos que, que, que no lo maten pronto. <ríe> sería cuestión de lo que estoy comentando. Pero, pero también espero que no se vayan por la fácil, como lo ha hecho Disney y que HBO no se vaya a ir por ese lado, de que ahora las mujeres sean completamente las protagonistas y, y, y las cuestiones LGBT sean lo que marque la serie. Yo creo que sería un gran error Está bien que le den esos guiños, está padre porque le dan más profundidad a los personajes, pero si exageran, sí va a caer en clichés y eso es lo que no me gustaría. Para mí esas son las expectativas. Y, y la música, qué curioso, fíjate, no sé si sean ya los temas que, que van a estar, pero yo sí le comentaba a mi esposa que, que sí me dejó de ver la música de, la primera, de, de las primeras etapas. Está bien producida, pero me dejó de ver, o sea... Cuando brinqué y, y dije qué chido, fue cuando volví a escuchar la, la, la, el intro de, de Games of Thrones. Espero que, que también haya un, un ritmo y que también le encuentren un poquito el, el, el hilo negro que ya in, inventó o, o que ya está en, en todas las nuevas series de Star Wars, porque esos ecos que tiene con la música cuando sale Darth Vader o cuando sale El, el lado Oscuro tienen que ver con la música original pero con música nueva, yo creo que por ahí, por ahí se van a ir, porque ya lo están viendo que está funcionando en otras nuevas series como las de Star Wars, entonces este, pues eh, ahí están mi primera intervención y, y como les digo, eh, la política me gusta mucho y, y ir entendiendo todas estas eh, eh, situaciones, sí de las diferencias de entre cuál es el campo de batalla de las mujeres y cuál es el campo de batalla de los hombres está interesante y espero que no caigan en clichés Vientos, Juan. Eh, dale, Abdel, por favor. Ok. Este, bueno, hablando ya de, lo, de, las, de los lugares comunes, de los clichés y todo eso, eh, no sé qué tanto eh, vaya, vaya a influenciar la, la agenda en ese sentido, porque ya habíamos visto historias aún anteriores a House of the Dragon de Targaryen con mujeres que sobresalen. este, uh -huh. con, con mujeres exploradoras y, y, y con... Bueno, este, Dragon Riders y, y con mujeres que sobresalen entonces no, no es como que no, no tanto por ahí pero lo que sí me llegó a, a llamar la atención, no molestar, no me llegó a molestar, pero sí a llamar la atención de decir bueno, pues ya, que le hacemos? el ver a los Targaryen de piel oscura que, que no hay pero los pusieron entonces, bueno, Targaryens caballo blanco, ojos violetas piel negra, no, pero, pero se tenían que poner y ahí está y, y, pues, ya. Yeah. Y yo, yo, so, yo ahorita de lo que estaba diciendo, este me, me gusta, o quizás sea una ventaja, eh, el que ya sepamos la historia. Digo, ya está en los libros, me refiero. No, no, yo no he leído a fondo la historia, pero creo que eso le permite a la serie concentrarse más en el cómo se van a dar las cosas que en el qué va a pasar. O sea, qué va a pasar ya sabemos. Es como cuando agarras un cómic de Superman, ya sabes que va a ganar. La cuestión es el, el cómo, cómo le van a hacer. Entonces, creo que este, esa va a ser una, una situación muy interesante de ver y algo que, que ya no lo mostró, por ejemplo, que no está dentro de, la, dentro de la historia, pero lo supieron integrar muy bien con la historia de la serie anterior, que es la uh -huh. futura, la, la leyenda de este, la visión de la canción de Hielo y Fuego. Que, que, que le cuenta este, el rey a, a, a Rhaenyra y le dice, no, es que esto está en una visión y, y tu tío lo vio y, y, y va a pasar y, y prácticamente lo conecta, lo engancha con, con Game of Thrones, la serie de televisión y es algo que no estaba, pero sí cabe, entonces siento que lo metieron muy bien la, la historia, de, incluso usando el ítem, el, el, el ¿no? la, la daga de acero valirio. Entonces, Uf, estuvo creo, creo que estuvo muy bien cómo lo integraron, no le dieron un giro que se sintiera este, extraño ni fuera de o sea, está muy bien integrado y tiene que ver con las dos cosas, tanto con la historia del libro como con la historia de lo que fue adaptado para televisión antes Entonces, me pareció muy, muy, muy chido esa parte Creo que tú y Juan Pablo acaban de dar en un punto bien, bien trascendental La serie no tiene tensión dramática eh, sabemos que eh, prácticamente estamos viendo una clase de historia de Westeros, nos están mostrando que, que, que nos van a mostrar uno de los reinados más, más icónicos de la era Targaryen, que la era Targaryen empezó con la rebelión de Robert, que puta, a mí me encantaría que después de House of Dragon hicieran una adaptación de la rebelión de Robert para saber qué pasó en esos dos años cuando eh, le quitaron el trono a la casa Targaryen, Oja, o si no, ojalá que lo que muestren un poquito al, al finalizar esta serie. Como les repito, no, va, no sabemos cuántas temporadas va a haber, pero acaban de dar en un punto bien importante porque sabemos que por lo menos todos estos güeyes se van a morir. Estamos viendo casi 200 años de historia antes de lo que ya conocemos en Game of Thrones. Entonces todos los personajes que estamos conociendo actualmente van a terminar muertos, ya sea por una guerra, ya sea por el paso del tiempo, pero como lo dijeron, vamos a ver el por qué, vamos a ver el cómo fue, vamos a ver el qué el qué pasó para que llegara esta rebelión de Robert a, a, a, a destronar a la casa Targaryen, quitarles el trono, quitarles el poder y poder ver, Cómo, cómo sucedió y por qué son tan importantes. Algo que a mí me intriga es ver por qué son tan importantes Rainira, Damon, la casa Hightower, que en Game of Thrones no existe la casa Hightower. Aquí estamos viendo una casa que no conocíamos y vemos que las casas principales son otras. Eh, está, ya no están los, eh, los de Dorne, que no me acuerdo. La casa Martel no está... Eh, considerada como una, una casa tan importante como lo era en Game of Thrones, eh, más o menos, eh, la casa Stark, como lo dijo Juan Pablo, el norte no va a ser algo tan importante, o no me acuerdo, sí, el norte no va a ser algo tan importante, hoy sí, no sabemos, que, o no Perdón, sabemos, pero sí, pero sí me, va a ser, ajá, o sea, digamos, en el, en, el, en, el, en el rango de toda la historia hasta que termine todo este pedacito que nos quieren contar, Sí va a ser importante, pero hasta el final. Entonces, tal vez en una tal tercera vez. o cuarta temporada, ¿no? Sí, pero y, y sobre ves todo, al tío, al, al, al de Stark, está muy chingón que es Rickon Stark, el uh -huh. uno Rickon. de los ancestros. De los y, y, y, y sobre todo ah, porque eh, Games of Thrones era la casa Stark, o sea, a, a final de cuentas era alrededor donde giraba toda la historia. Entonces, eh, aquí, al, al darle importancia a la, a la casa Targaryen, tiene que girar todo alrededor, y los Stark siempre fueron fieles a la corona, esa es una de las características que siempre ha tenido la casa Stark, la fidel fidelidad a la corona, hasta que la justicia les dijo, oyes espérate, este güey está loco y tenemos que ponerle un alto si no va a darle la torre a todo el reino entonces la corona es algo más allá que una casa eso es lo que más o menos los Stark era su pensamiento pero acá los Targaryen con, desde el pensamiento de, de que nosotros conocimos a través de dos personajes solamente o quizá tres porque por ahí en los libros se dice que también eh, este no solo Jon Snow sino también eh, algunos otros personajes pudieron haber sido Targaryen pero a final de cuentas, cuál es el peso y cómo van a ir presentando las casas, porque si vamos a hablar de política, no solo va a ser la mano en contra de la corona para tratar de tener más poder, eh, los high tower y, y también va, va a tener que haber todo este tipo de cosas. Sí. Y al señor Abdel la pregunta: ¿es sus efectos especiales para poner su piel más oscura? ¿Es cosa del sol o cosa de que también quiere ser integrado, ¿eh? es <ríe> la casa. Ah, de la, de la. Ver, la <risa> casa bueno, ahí... Hay... Son, son superpoderes de inclusión, güey. Exactamente. Ah, wey, <risa> Somos puro bl no blanco. Tero, tero, lo que pasa ir, es que a con... Corlys Velaryon es al que pusieron de, de piel oscura, ¿no? No, Negro, no propiamente a, a los Targaryen, pero como él se casó con una Targaryen, por eso ya va a tener no esa descendencia de, de piel oscura, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo lo que hago ahí... La le aplican dime. la de no me hables en ese tono de piel. <risa> ah, bueno. Yo creo que ahí lo que va a aplicar va a ser, este yo como lo veo para estar así como relajado, es decir, hace de cuenta que es una obra de teatro, maestro. ¿No? En, el, en las obras de teatro está sí, todo bro. permitido, ¿no? O sea... Es, es lo mismo que mira en una obra de teatro a Jesús, güey, el nacimiento. O sea, no mames, no es Jesús. <risa> <risa> es Jesús a ver... Sí, Dante, bro. te toca. Dale, dale. Eh, sí, güey, porque el señor ya pues habla mucho, güey. <risa> no, yo quiero, yo quiero comentar eh, Ey, justamente no lo perdón, que dijo que este... Antes de que digas eso, güey, Juan Pablo viene en el look Targaryen, güey, es el único con caballo blanco aquí, güey. Sí, güey. Mi casa. Una, una, una sí, Por eso no por, me, me, me por compré recordó. las playeras de la casa Targaryen. Es mi casa. <risa> sí. No, mira, yo, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dijo este... Este, el señor Yepes, no creo que esta serie sea tan trascendental como lo fue este Game of Thrones, la verdad, o sea, Game of Thrones fue hito, al menos para mí, creo que para mucha gente fue algo boom, ¿sabes? O sea, encuestas en Twitter para saber quién va a morir, no mames, ¿sabes? Es, esto creo que es más para gente como nosotros, gente que disfrutó de la serie y quería saber más, ¿sabes? O gente que no tiene el tiempo para para tirarle, este, pues, a los libros, ¿no? Que quiere saber un poquito más del tema y, y pues, se, se puede empapar con, con, con la serie, la verdad. Yo no creo que esto sea para, pues, para hacer un boom, que sí fue un boom, como dijo el señor Eric, que 10 millones de personas en su primera semana, la, la puta madre, sí, sí fue este, un boom, pero, pues, yo, yo no creo que la idea fuera pensada en eso, ¿eh? O sea, ganar dinero siempre está, pero creo que yo fue más como para, coño vamos a sacarle más contenido, vamos a, a sacarle más huevillos a la gallina, ¿no? Yo creo que fue para eso. Y también estoy muy emocionado por la música. La música está perrísima, güey. A mí me, me emocionaba mucho, güey. Ya mi, mi hermana tocándome la puerta, bájale, la tienes en 100 en la tele, que te valga verga. Este, <risa> que te valga verga. Está preciosísima la música, hermano. Y pues sí, güey. Yo, yo estoy muy emocionado, la verdad. Yo tengo muchas expectativas para aprender más, porque yo sé no, me, no sé en qué libro me quedé, porque sí leí los libros, sí, pero, pero sé me... que no, no, no me aprendí casi nada de La Casa de Targaryen. Y de hecho, ya ni me acuerdo mucho de, de Game of Thrones, que me lo estoy volviendo a ver ahorita. Pero nada, loco, este, muy emocionado, la verdad, muy emocionado. La vi, la volví a ver hoy, antes de, del programa, este, y de nuevo me quedé encantadísimo. No, no, para mí, al menos, personalmente, una chingonería de la serie... Eh, igualito, mi personaje principal el, el, el compadre este Del cabello blanco, el Damon Damon se llamaba? Damon. El tío, Damon el, el, tío, Damon tío. Targaryen. El, el, el tío raro, el tío que estaba cogiendo con una puta Y dijo, no me, no me vengo Porque me das asco, y le dijo, yo escuché Este Y nada, loco, es, espero que igualito No <risa> se, se muera tan un... rápido güey. Sí, güey, la tía dijo, ay, güey, para no me mates güey, Lo va a hacer bien este, Y la morra no hacía nada eh, Ojalá tampoco que lo, no lo maten tan rápido porque se ve chido, se ve chido, y pues, nada, esta este final, bueno, no final, este, esta decisión que tenía que tomar el, el rey, era que era entre su hermano y su primogénita, eso también me, me causó mucha, mucha impresión, loco. Eso estuvo chingón, güey, a mí, a mí me, me sorprendió mucho, no pensé ver algo así desde el primer episodio, como ya lo había dicho eh, Juan Pablo hace ratito, y también eh, Abdel, eh, se nota el discurso inclusivo, se nota el, el discurso de, de, de un poquito feminista, porque le están dando cierto poder, por ejemplo, a Rainira, también a reinis la, la reina que nunca fue, eh, y también vemos que Alice en Hightower es uno de los personajes eh, que se va a que, que vamos a ver como importante y que me, me, me dio mucha risa esa escena en donde eh, Otto Hightower prácticamente está regenteando a su hija y le dice por favor, no nos hagamos pendejos o sea, ve, date al, al rey para consolarlo y no nos hagamos güeyes hija y hasta ponte un vestidito de tu mamá para que te veas chula ¿no? o sea, bueno, pues, ese sí. tipo ese tipo de cosas son cosas que, que vemos en Game of Thrones o sea, son, son del tipo de cosas que choquean que Además de la violencia gráfica. Cabrón. Y, y hermano, perdóname por interrumpirte, güey. Son cosas que yo no era recordaba. Algo. Yo recordaba lo, lo explícito que era Game of Thrones, pero yo no recordaba lo tan explícito que era, loco. Al <ríe> a la entrada, de estar viendo la serie en volumen altísimo por la música, por los dragones, que de hecho no sabía que King's Landing estaba, pues, donde vive el señor señor Jeves que dice que se imaginó los dragones por su, por ahí. Sí. La verdad, güey. ¿qué? Sí. qué chingón, güey, qué chingón. Este, que lo estaba viendo a super volumen, hermano. Y el este... red, el red Keep es este, en la casa de Vicente Fernández. Sí, güey. güey. Sí, <risa> Y que loco de la nada, el cambio de escena y el demon cogiendo, yo de... espérate, güey. Espérate, güey. Cálmate, cálmate un rato, güey. De verdad me choqueó me un chingo recordarlo lo hardcore que era, y también la la justa, creo que se llamaba la justa, uh -huh. donde estaban peleando en, en el aborto y eh, bueno, la justa y el aborto, todo eso eh, y la imagen de la de la reina de la esposa del rey, que estaba uh -huh. pues tirada, y cuando le están abriendo le estamos loco, fue precioso fue precioso recordar lo que te ofrecía of Thrones, que era esto, ¿no? Lo, explí lo explícito de la sangre y de lo visceral que puede ser por favor, señora, literal. Ahorita que tomaste ese tema También quería, quería puntualizar Dos cosas, el primero lo de la dirección La dirección es muy buena Ajá. Y hay que recordar que ay, Se me fue ahorita el nombre del, del Miguel Sapochnik Fue Chapochnik. Lo, to, todo lo que tiene En contra el final de, de, de, de, de la serie de Game of Thrones O sea, todo Ajá. lo apresurado Que fue, todo lo improvisado Que fue, todo lo cortado que fue y Que tiene en contra lo único que no se le pudo poner un pero fue la dirección de Zapochnik. O sea, La dirección sí. de Saposchnik levantó, lo, rescató lo que se pudo del final de Game of Thrones. Y, este, y ahorita están empezando completamente este, de inicio con el primer capítulo con Que Así que es un punto buenísimo. Sí, y, y es, es que sabes... Perdón, sigue, sigue. No, dale, dale. ¿Dónde? Ah, es que ah. eh, creo que justo lo retomando este tema de que el que esto sea ya un libro que ya está terminado y que ya se sabe toda la historia. esto Todavía no está terminado, perdón, perdón, perdón. Todavía falta un tomo, güey. Falta un tomo. Ah, bueno, el, tomo, pero, le corrija, pero, no, no, corrija menos, a Chabeto, eh. no corrija a sabeto, ¿eh? No Pero Chabeto. por lo menos hasta La Danza de Dragones, que La Danza de Dragones es una de las cosas, por ejemplo, que más le interesan a Aria, ¿no? Que dice, ah, La Danza de Dragones, y... ¿no? Este... Que es una de sus historias favoritas. Hasta ahí está escrito, entonces cuando tienes esos límites te da toda la libertad, o sea, a veces uno piensa que, el, que los límites te limitan, pero no es cierto, los límites te liberan, te liberan porque puedes jugar, entonces creo que va a ser muy interesante este, ver, como dice Juan Pablo, ¿no? Cómo nos van a mostrar los hechos y cómo nos van a ir dejando ir todo, porque además no creo que la gente que está viendo la serie vaya a irse a leer los libros. Seguramente van a aumentar las ventas y seguramente van a leer más. Sí. Pero, pero, pero justo lo que pasó con el final de Game of Thrones es que, pues, George R. R. Martin ya estaba hasta la madre, como decir, no manches, o sea, la serie avanzó tan rápido que a mí me faltan dos libros por escribir, entonces, pues les tengo que dar ahí medio pistas y entonces el final del libro va a ser diferente al de la serie. Y entonces ahí fue donde se perdió Y sobre todo porque los showrunners Estaban hasta la madre de Game of Thrones Y decían, güey, llevamos 10 años haciendo esta serie Ya queremos irnos a Star Wars Y me da mucho gusto sí. Que por su... Que por, que por hacer eso, así tan la Y hacerlo tan jodido Se los quitaron Sí, <risa> como, exactamente Se quedaron como, como el, perro de... el perro de las dos tortas Chico. Te quedaste con el perro de las dos tortas lo hubieras metido en Jundia A, a, a la última temporada y hubiera sido una historia diferente. Sí, pero verdad? cayeron en una trampa. O sea, precisamente, George R.R. Martin dio tantos giros a la historia que, que la, la única premisa que tenían estos escritores era precisamente qué final es el que no se espera a nadie. Entonces, esa, esa fue una trampa muy este, ...pues, lucrativa para ellos, pero que no le dieron gusto a nadie. O sea, a final de cuentas, para mí sí fue una, una, una trampa. Eh, en la que si, si hubieran ido un poquito con los fans, no hubiera pasado nada y a lo mejor hubiera sido un final más épico, sí, igual, incluso quizá con la muerte de, eh, este, de Daenerys Pero eh, eh, el, el hecho de que yo, a mí sí me gustó eh, de cierta manera que el roto fue el, el, el rey. Este, Volvemos a lo inclusivo, ¿no? O, o sea, sí. Eh, este, ahora sí, chingue su madre, era todo westeros, va a tener rampas, sí o sí. Entonces, eso me gustó mucho. A mí, en lo Toboganes, personal. Así ah, es, Tobuganes, pero a, a final de cuentas los escritores sí se metieron en un vericueto y, y se nota precisamente la, la falta de, de la mano de que también George eh, eh, R.R. Martin no, no metió ni, ni, ni les quiso decir porque él también ya quería que se acabara la serie para que le dejaran esa, esa libertad. Recordemos que él está enfermo, que, que está luchando contra el tiempo para terminar. Eh, se suponía que era un libro y con un libro dijo no, todavía va a faltar otro. O sea, es, eso fue realmente lo que él está Porque va a ser su legado a la, a, a la historia y, y al mundo Y este entonces, él lo va a cuidar mucho Y la cabeza de este señor, mis respetos Y volviendo a la cabeza de este señor Decían, esa escena de la justa Híjoles, yo creo que George R. R. Martínez no Hubiera eh, pensado en una justa tan medieval eh, Tipo inglesa O sea, eh, eh, este, eso se va más a nuestra historia de nuestro mundo que al mundo que hizo R.R. Martin. A lo mejor sí, sí justas, aunque sí dentro de, de, de Games of Thrones, cuando se ve también a las primeras justas, tiene que ser con caballo y todo, pero era muy a su estilo y no con armaduras tan, tan, eh, tan parecidas a lo que es, son las armaduras inglesas, o sea, él hizo todo un mundo diferente y él, él lo concibió de manera diferente, ¿no? Eh, eso es a mí una de las Pero cosas que digo, ok, no. se fueron a la fácil, sí, es que te vuelvo a repetir, quizá eso desde, el, desde Games of Thrones también se fue a, a más o menos a lo que es la historia, porque no, él no narra la, las justas de caballos con, con, con tanta este mmm, apego a lo histórico en la tierra, sino a los siete reinos, eso es a lo que, que trató de referirme. Pero en cuanto a, a, a cómo mostraron todo lo gore de esa escena, la, la limpiaron, o sea, estuvo genial, porque no solo fue, ay, se cayó pobrecito, vámonos a lo que sigue, no, o sea, acaba con tu oponente y dale en la madre, o sea, porque así, a, así es como se ve en el mundo de George R. R. Martin, porque en las justas, pues a lo mejor eran nobles, los nobles no se partían la madre en la realidad, pero en el mundo de R.R. Martin sí se partían la madre hasta que se mataba al otro. Y era una manera también de jugar lo político de deshacerse a los enemigos, o sea, hasta el, el escoger a tu oponente era, era en función de, de a quién me voy a ir fregando para que, que la casa contraria no quedara con la persona más fuerte ni quedara con una descendencia que le pudiera mellar a, a, a la cuestión del poder. Eso, eso sí me agradó de, de este primer capítulo y ya no hablo más porque Dante se enoja o nomás por burlarse como lo hizo Demon Targaryen, pues como que ah, te cagas Soto, voy con tu hijo chico. y aparte exacto, se la voy a dedicar exacto. a tu hija chingos, eh, así es <risa> pero ahí te das, esa es la construcción es que es, es de parte personaje de la... exacto ¿Perdón? Es nada, esa, más, nada más construcción de <risa> Es parte de la dirección de Zapochnik, güey. Ese, ese detalle de vete sobre del, de tu enemigo, güey. Vete sobre a, a desmadrarlo. Es parte de la dirección, güey. Porque puede que no esté así, tan tal cual. Pero la dirección hace que, que se exacerbe todavía más. Y creo que para acotar nada más a lo que dijo Juan, está basado en justas medievales porque recordemos que la obra de Martín está basado en la guerra de las rosas. Entonces, Exacto, en la de esa manera exactamente. Dale, dale, dale, ah, dale Beto, perdón. Sí, y lo que decía es que es muy interesante justo eso que cómo construye el personaje de Damon y te lo hace mostrar, o sea, en la primera escena te lo muestra como la persona más arrogante de los siete reinos, ¿no? Sentándose sí, bueno. en el trono y diciendo, ah, sí, el torneo en mi honor, yo voy a hacer, ¿no? Se siente muy seguro. Llega a la justa y dice, voy a escoger a Otto Hightower porque la traigo contra él. Y le voy a meter a la mala leche, este... Al, ...al caballo y lo voy a tirar y lo voy a vencer con, con marrullerías. Y cuando, cuando llega su otro, su batalla final, me encanta cómo ves a, a Reymira Ves la cara cuando, cuando está perdiendo y lo ves, y la ves a ella así de... ¡Sí, sí, gánale a mi tío, no Y este, no quiero hacer spoiler, pero bueno, después ellos van a tener una relación súper interesante... Este Rainira y Daemon, este, pero no creo que la veamos en esta primera temporada porque eso, sí. o quién sabe, no sé qué tan rápido van a avanzar yo, en la historia. Espoleando el final de la serie, pinche, beta. <risa> <risa> <risa> eh, claro que no, pero bueno, es, es que yo no he leído los libros, pero la verdad es que desde que salió Game of Thrones he, he visto muchísimo de contenido de, de los sí, youtubers, sobre claro. todo de Friki Doctor da para y de, este, de <risa> Kai 47. Entonces, pues, la verdad es que estoy spoileado, pero estoy súper súper hypeado de cómo nos van a mostrar y cómo van a llegar y cómo van a mostrar estas relaciones y cómo vas a ser. Exacto. Por ejemplo, otro personaje del que me gustaría que habláramos después va a ser de Corlys Velaryon, que, que, que también desde el principio te lo muestran como es el tipo más, este, es como no sé, como como, como, como, este, como esta persona en la que, en que nunca vas a saber lo exactamente negro. dónde está. De este maldito negro. <risa> no, pero, pero su personaje, o sea, desde cuando va ella y le va a servir y pone la mano para taparle así, como de no, pero también no me sirve, Basilio? estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Y además, a mí, sí. como él se supone que es la, la, el, la, la fuerza naval, es el, el, el la mayor casa. Naval dice, a mí mis intereses es no puedo perder este puerto porque aquí hay unas ciudades libres que se van a volver unos malditos y ustedes están a, a, en una estupidez del, de la sucesión. Entonces te da... Eh, Exacto, no eh, lo ningunea. Exactamente. Y entonces yo creo que él es uno de los personajes más ricos de ver durante toda la temporada cómo se va a desarrollar y todo lo que va a, a, a darle de juego a este... A esta batalla por, por la sucesión, ¿no? esta batalla política que vamos a ver en medio. Y, y bueno, pues, a Dante, por favor, porque si no, también me vas a odiar a mí, güey. No, no güey, yo te <ríe> quiero un chingo primero. <ríe> primero Abdel, primero Abdel, porque Abdel quería la palabra desde hace sí, ratito sí. y luego Dante. Okay. No, yo iba a decir, hablando de ricos de ver, este, no, yo iba a decir que el personaje, <ríe> el personaje de Damon <ríe> güey... Espérate, espérate. No, es que debo decir que el personaje de demon la neta, no me gustó el cast físicamente. Sí esperaba yo con, con, con, la, con las historias de los Targaryen, de wey, esperaba a alguien mucho más fino, más, más, más estilizado, un vato más, más Tyrell, güey, o sea, mi pero el, el personaje que está armando está muy chingón, o sea, la, la, la proyección que está dando está muy chingona. No. Pero aparte como, como cosplayer, como friki como cosplayer, debo decir que me enamoré de su puta armadura, güey, no mames. O sea, de la armadura de Edmund Y aparte de que se nota la opulencia, güey, el diseño y los trazos y todo, desde ahí ya me ganaron. Y de ahí, pues, me cuelgo para decir, güey, el diseño de producción, el vestuario y este y, y, y, y también la ambientación, le metieron un chingo a eso y le están poniendo mucha atención. Y creo que es parte de, de que se me antojaron los tamales. Y es parte de, de, es parte de cumplir un poco con la expectativa de, de la expectativa de cumplirle la, la poca esperanza que le queda a la gente que estuvo chingue chingue jode con el mal final de Game of Thrones Ajá. Y, este, y, de, y darle chance a de que bueno a ver qué pasa con House of the Dragon si ya vimos que Game of Thrones terminó mal, que quizás es un poco polémico, yo siento que el final no fue malo. Siento que el final fue corto. Siento que ese final sí. pudo haber sido efectivo con otras dos temporadas más, donde te dijeran, este, donde no fuera, ah, me volví loca, ya terminamos, pum. O sea, sí. eso alargado a dos temporadas hubiera estado muy mejor. Pero bueno, explicando el porqué, ¿no? Sí, no, y, dándote sí. El procé, y dándote el proceso, que te la creas, que te la creas. Sí, que digas, ah, Sí, cierto. Claro. Que se acuerden, ¿no? güey. Y, y, la, y la otra que voy a decir es que ya definitivamente estoy convencido de que, de que Juan Pablo es un Targaryen. Ahorita que estaba diciendo de, lo de sobrevolar su pueblo y sí, luego güey. el cabello blanco. Y además es el que más se acerca a tener algo como un trono de hierro. Entonces. Yo hasta ahorita <risa> recuerdo lo... El mame internó ese, güey. Yo no quiero, yo no, yo no quiero participar, Juan Pablo. Yo no quiero participar. Ay, Dante, Dante, de lo que te pierdes, de la Juan diversión. Pablo, ¿Por qué crees que Juan Pablo está contento con Bran en el trono de hierro, wey? Sí, lo sé, güey. Ahí cuando lo dijo me cagué de risa porque lo recordé, güey. Pero no, no quiero entrar al mame. Pero, este dale, dale. de hecho, quería comentar eh, lo que dijo este el señor Beto. Que... Mucha gente, wey, que, que vio la serie Game of Thrones dijo, no tengo tiempo para leer, güey, trabajo, tengo una vida, pero sí tengo tiempo para escuchar un, un video de YouTube en el carro, güey. Tengo tiempo para escuchar un, un, au, un audiolibro, tal vez, este, en el trabajo. Un podcast, y un, un podcast, <ríe> el podcast en rostro, este, <ríe> para, para verlo por, por ahí, ¿no? Eso, ese contenido que, que la gente estuvo buscando cuando pues, se decepcionó del final tan apresurado, que creo que todos... Este, Quedamos en eso, la verdad que fue un final demasiado apresurado y, y sinceramente yo igual, o sea, no te crees ese final y pues con esta serie esperamos que, que la gente pueda volver a tener las expectativas o el cariño que le tenían a la serie, porque yo tengo conocidos de que dijeron, ¿sabes qué? Yo nada más de RR Martin, es un escritor basura y yo, <ríe> chingar, si es, es una adaptación pendeja, <ríe> es una adaptación, el libro es otra cosa. Pero bueno, Güey, pero bueno. Incluso, ¿no? Yo... incluso Martín Martin dijo que él ya estaba Uh, lo, lo dijo hace rato, este, Beto. Sí, Martín dijo que ya estaba hasta la madre de la serie, güey. Por eso le dijo a estos güey, ¿sabes qué? Ya va a terminar así, güey. Ya adaptenlo como su pinche gana se les da, porque yo todavía me voy a hacer pendejo otros 20 años escribiendo los libros, escribiendo Winds of Winter, Vientos de, Vientos de invierno, yeah. para darle el final que se merece la serie. Pero aparte anunció que como el final de la serie no le gustó, va a cambiar el final de, de Vientos de invierno. Y aparte también en House of Dragon, como les decía, como son dos libros y el segundo tampoco ha salido todavía, solo ha salido uno, dijo que también ahí quiere adaptar en la serie de una mejor manera para que no pase lo mismo que con Game of Thrones y que ahí sí el final del libro vaya a, con, el fin, con el final de la serie, vayan de la mano para no tener que hacer esos cambios que él no tenía previstos. Me... Y lo Dale, dijo date. sin español, güey. Lo dijo sin español. Sí, güey. Me y, me vale, me me vale... y con esa intención también. No, sí, sí, me, me, me vale nada, verga, así. ya no voy a escribir nada. No, es que, mira, yo, yo, yo este, trabajando pues en, en, en música, güey. A mí me cagaría, güey, que agarraran un sample mijo y lo hicieran lo que putas quisieran, güey. Y que luego ya ni siquiera uh -huh. reconociera mi música, güey. ¿Sabes? Pero sí. igual dijeran esto Además lo hizo él. Lo que wey, hizo Bad ¿no? Bunny con este Metallica, güey. <ríe> que te Uf, agarraron no, un sample así, güey. No, <ríe> que te jodieran la. <ríe> no, no, no. Wey. Imagínate, wey. que te agarren algo así, güey. Que te, te lo muevan, que te lo escriban, güey. Esto es de Dante. Eso yo no lo hice, cabrón. <ríe> yo no hice eso, güey. No, pero esto lo hizo él, eh. Y como él es renombrado, pues mírenlo, güey. no, vete a la verga, güey. O sea, es como si pues, como si fueras a un puestito de, de la esquina por unos chilaquiles, y después te dicen esto es de casa de toño, güey. Y pues sabes que están bien culeros lo de casa de toño, ¿no? A lo mejor todas por los chilaquiles de la esquina. Claro. Güey. Sí, mejor. O sea, a mí, a mí sí me gustaría ver, ver más. Eh, bueno, la calidad está excelente del de, de, de, de CGI de esta en, en en House of the Dragon está precioso, de hecho también comentaba de nuevo lo que dijo Beto, o sea ver el dragón entrar, güey te, te encrespa, güey, es como que verga qué bonito, ¿sabes? qué, qué bonito, te encrespa muy muy feo, güey, yo sí espero mucho de esta serie, hermano, estoy muy emocionado la verdad, muy muy emocionado de la serie y, y de lo que dijo Beto, wey, de que va a haber una relación, porque ya me dijo el final, güey de que va a haber una nación entre, entre Damon, güey <ríe> y y su Damon y ¿no? Rhaenyra sí, güey, vale, verga vale, vale. De hecho, desde, no, el inicio se, desde el inicio se ve, güey. O sea, a, a mí una amiga me lo comentó cuando vio el episodio y me dice, güey, ¿por qué siento que, que, que, el, que el tío le está echando la onda a la sobrina y esa sobrina también le está echando la onda a su amiga? Le digo, pues porque es Game of Thrones y porque son Targaryen, uh -huh. esos güeyes, esos güeyes les vale madre, <risa> quien sea. Es más, le faltan, sea, trip, de... le faltan tripas, güey. Es cochar y tripas, esos Game of Thrones. Cochar y sí, tripas, eh, exacto. Tripa. Es. Es lo que yo siempre digo, güey, yo llegué a Game of Thrones por las chichis y me quedé por los dragones, güey. Entonces, oh, aquí, sí. tenemos, aquí tenemos todo esto, que tenemos chichis, tenemos dragones, tenemos mucha sangre, tenemos mucha bueno. violencia. Fue y por, por que, el pito iba... de Jodor, no digas, fue por el pito de Jodor. Ah, también, <risa> bueno, bueno. Está, es como del tamaño de tu micrófono, güey. Ah, güey, Y así de cerca. Wey. Y así de cerca, güey. <risa> <risa> <de Juan> <risa> Hazle así, Juan Pablo, con tu micro <risa> no, güey. Bueno, fíjate no sé, eh, no sé algo... Ajá. Dale, Oye, dale. ah, decía este, es pues que de lo que decíamos antes, ahorita ya tenemos un, un, un background ya tenemos una, una, una referencia, varias referencias de lo que es Game of Thrones pero es que incluso eh, Game of Thrones cuando, cuando empezaba también era una cosa tan tan, tan vasta, yo decir tan rica Ay. pero luego me alburean ustedes, culeros. una cosa tan vasta <risa> Tan basta, porque desde la entrada veías en los anillos y ahí tenías la historia de los de, de, huésteros de y luego, te, lo, lo contaré brevemente rápidamente, yo no, no vi Thrones cuando empezó y tenía un amigo que siempre estaba, güey, tienes que verla para que platiquemos de este pedo, ah, sí, vi un capítulo dos y, y no, me, no me jaló tanto uh -huh. y, este, y ya lo dejé, pero... La manera en la que yo llegué a Game of Thrones fue con cortos de, de YouTube, donde eran cortos animados donde te explicaban la, la historia de las casas. Ah, y sí, a mí sí, me interesó la historia de los estandartes de las casas y aparte eran narradas en voz en off por los personajes, o sea, Exacto. por los actores, pero en personaje. O sea, o sea yo soy Edward Stark de la Casa Stark ¿sí? y te pl platicaba como, como desde su perspectiva y eso o a sea, mí es súper chingón y ya de ahí me enganché con la historia, historia general de, de Westeros. Sí, sí, historias y leyendas de Westeros se llaman. Exacto, Esa, todo eso, mira, a, a mí me pasó más o menos como a ti, pero yo se me clavé desde el principio. A mí igual así me decían que tienes que ver, tienes que ver, tienes que ver, tienes que ver. Y yo llegué a Game of Thrones hasta la temporada 5, o sea, ya estaba, ya se que había terminado la temporada 5. Y entonces eh, fue como tanta la insistencia y mi hermano David, que él sí leyó los libros, me dijo, oh, tienes que verla. Entonces que hice? Fui, uh, me compré este, un box set de las primeras tres temporadas, puse el primer capítulo y terminé la tercera temporada, y todavía existía Blockbuster, fui a rentar la cuarta temporada, la cuarta temporada me acuerdo que la puse y la, la vi en toda una noche, así más, que terminó el, primer, el, el último capítulo de la cuarta temporada, y ya fue así como de, ¡ay, güey, ya me tengo que ir a chambear! ¿no? <ríe> y esos <ríe> cortos vienen en las, este, ¿cómo se llaman? En, los, en, en el material especial de los DVDs, bueno, de uh -huh. blu Ray, que, que, que precisamente eso está bien interesante porque te complementa un montón de la historia que estás viendo y me imagino que ahora que, que avance eh, Hot, pues también va a empezar a ver algo así, me gustaría verlo, me gustaría verlo. Claro, la promoción, ¿no? La promoción. Y mira, y, y es, yo, yo, la, yo la pasé igual que Beto, güey, yo... O sea, a mí nadie, nadie me la tiró en plan de mírala, mírala, pero yo sí vi tanto el mame de Game of Thrones y... Bueno, vamos a, vamos, a, vamos a checar, ¿no? Vamos a darle el visto bueno. Igualito, creo que era, estábamos en la cuarta, quinta temporada. Bueno, estaba saliendo la quinta temporada... Y pues yo no, yo no soy rico, güey, yo no tengo tanto dinero como Beto, Yo tuve que ir a comprar, yo tuve que ir a, a, a alquilarlo pirata, güey. Bueno, tuve que ir a comprarlo pirata, güey. Este, yo no vi ese contenido extra, güey. Pero sí me no, es que mucho este, de este, esto, contenido, este contenido extra salió hasta que salió la séptima octava. Nada, ah, güey. Ten... No, wey, pues no la, a... lo, el no. contenido este, te digo, yo cuando compré la, el box set de las primeras tres temporadas, ahí te venía ya sí. la información y todo. ¿sí? Ahí está. Sí, o sea, esos conforme no, era temporada. A temporalidad. a temporalidad, según yo, esas historias animadas salieron hasta que, o sea, se produjeron en esos box sets, pero hace, o sea, do, hace tres años, güey. Cuando, o sea, en, en tiempo real. No, porque yo lo. No fueron, fueron en fueron digo, saliendo con las temporadas en Blu-ray. Ajá, en el, los Blu-rays ah, fueron saliendo, exacto, porque te digo que yo alcancé a ver todo eso. O sea, yo terminé la quinta temporada una semana antes del primer capítulo de la temporada 6 uh -huh. okay. Y yo, y yo vi los, los compilados y la historia de las casas y todo ese pedo, y ya después me integré en la temporada cuatro. cuatro. Sí. Uh -huh. Pues yo, yo me bueno. integré desde la 3 la verdad, la primera y la segunda temporada no, no la seguí. Igual, en, soy muy de Twitter y, y el domingo reventaba Twitter con el domingo. Y entonces me, me, me llamó mucho la atención y empecé a ver eh, este, los capítulos de la tercera temporada y dije, güey, me atrapó lo que fue la boda roja. O sea, aparte de que también tengo compañeros de trabajo, una compañerita sobre todo, Tania, que, que era eh, vernos el lunes y platicar de la serie y entonces eh, eh, eh, ahí fue donde me enganché pero como Veto como o sea, eh, eh, este buscar la serie eh, eh, en, en, en, en internet para poderla ver, sí, al principio pirata, porque no estaba disponible en ninguna plataforma, no había HBO Max, ni ni, ni Plus, ni nada por el estilo. Entonces, este HBO por ahí... 8, en HBO Go, ¿verdad? HBO ya, ya, de, ya después tuve acceso a HBO Go y, este, y, y, y pude verla, entonces... Pero, o sea, te, te atrapa, como tú dices, a lo mejor... Por, por los personajes o por lo explícito que es, si sí te llama la atención al, al principio por morbo, pero el, el hecho de, de que, eh, como comentaba al principio, ¿no? ¿Quién fregado se va a morir ahora? O sea, ya, ya había apuestas y, y, y personajes tan tan entrañables, eh, hasta los, los lobos, ¿no? O sea, este también era, era ver la historia de los lobos y por qué fregados mataron a, a, a, a, a, al, lobo, al lobo de la onza digo, de la sanza este, a Lady, sí. A Lady, y entonces este, a la Lobita Lady. Y, y pues fue muy triste porque pues era, era parte de, de, del espíritu de, de, de cada uno de ellos. Y el único que mantuvo su espíritu intacto fue John. O sea, Juan. O sea, Targaryen. Es Targaryen. Era, Así era, era, es, sí, era, es Targaryen. Sí, sí, sí, sí. Oye, es su es, este... es perro, la güey. Bueno. Sí. Yo, pues, me hiciste recordar algo muy chingón, güey. Siguiendo lo, lo que les decía, güey. Este, yo, bueno, eh, me vi toda la temporada de la 1 a la 4, güey. Eh, y yo contraté a HBO Go para ver las, la, la quinta, güey. Y sí. no jala en Perú, güey. No jalaba pero Me dejaron pagarlo. Y me hiciste acordarlo, güey. Me dejaron pagarlo. Ni con VPN. No, güey, lo de, bueno, no, nunca no, intenté con VPN, yo, yo no sé esas cosas, ah, pero verdad, yo verdad. lo pagué, güey, y, y lo, lo descargué, tenía la aplicación, güey, entré, güey, sí. esto no está disponible en tu país, <risa> pero ¿por qué me dejas pagarlo si no está disponible en mi país, güey? Un prado, ¿Por bro, qué me bro, dejas bro, bro. Pagarlo, güey? Güey, es que HBO, HBO era una porquería, cabrón, o sea, me, me acuerdo, sí. yo le entré ya tarde, güey, yo le entré a, a Game of Thrones hasta la sexta temporada... Eh, a mediados de la sexta temporada Y antes de que se Antes de que se estrenara la séptima temporada Yo ya había visto las seis temporadas Tres veces, güey Entonces sí. yo ya le, le, le entré Muy, muy metido Porque yo había venido escuchando el MAME Durante todos estos años, desde que se estrenó Pero por podcast Yo escuchaba el podcast del Hype O de Pikey Network y ahí es donde yo me enteraba y hablaban de God, y hablaban de Breaking Bad, y, y, y fue como, yo me fui enterando de esto, pero Game of Thrones yo le entré ya prácticamente en mediados de la sexta temporada, y el, como dice Juan Pablo, el boom en, el boom en Twitter era tan cabrón que... El hashtag más importante siempre era siempre era Game of Thrones o Domingo y todas las conversaciones de Twitter se estaban llevando a cabo hacia ese rubro, hacia el capítulo nuevo de, de Game of Thrones. Y una de las cosas que a mí me encantaba era el, los videos de los pops en Inglaterra, donde sí, güey, se reunía uh. la gente los bares, güey, para, para ver el episodio, y no mames, es, esos videos a mí dijeron, no, güey, esto está más allá de lo que conocemos sobre a, a contenido televisivo que hemos visto sí. a lo largo de tantos años, es el que la gente se reúna en los bares, y saludotes a, a Ronnie Piña, que lo... Lo propuso en algún momento, pero le digo, carnal, aquí en, este, en el grupo de WhatsApp del Podcast Sin Rostro, pues aquí somos de diferentes partes del mundo y de México, entonces va a estar muy cabrón que nos reunamos en un bar para, para verlo, pero eso a mí fue lo que más me enganchó para ver Game of Thrones y ahora ver eh, que también tratan de, de hacerlo para House of Dragon ese video en donde... En donde desde afuera de un edificio y todas las televisiones al mismo tiempo sintonizando HBO, güey, puta, eso sí. te habla de la magnitud que tiene este contenido que hace que tanta gente se sincronice al mismo tiempo para ver el episodio de la serie nueva, aunque ya sabemos que qué es lo que puede llegar a pasar, pero como lo dijimos desde el principio, eh, en lo personal, yo soy una persona que no, no, le afectan los spoilers, porque no me importa en qué va a terminar, aunque ya lo sepa, lo que me importa es el por porqué lo que me importa es saber qué es lo que está, cómo. lo que está, el cómo. va a suceder, el cómo va a suceder exactamente. Yo ya sé que Rainira se va a, a casar con Damon en algún punto de la serie, pero quiero ver el por qué, güey, quiero ver por qué llegan a esa decisión. Tal vez llegando a, a, a leer el libro lo, lo, lo descubra, pero, pero quiero ver el, el, el, la, la decisión que que tomó, ah. que los hizo llegar a esa a tomar esa decisión el punto que hizo que tomaran esa decisión intensa, ¿eh? y el porque <risa> güey va a estar muy cabrona y los targaryen son gente que son así güey los targaryen son intensos los targaryen son gente que, que, que tiene las emociones a flor de piel ya lo vimos con güey cuando hace una de las escenas más cabronas es ver al rey viserys cómo le está reclamando a daemon eh, que hizo la celebración en el burdel por el príncipe por un solo día, güey. El heredero porque día. Está, está, El heredero por un solo día, está muy cabrón, estuvo muy cabrón ver, se muere la reina con esta cesárea súper fallida que que le hicieron en el listo, güey. Y, no, espérate, y, y luego también pero, no te das cuenta que no, el niño también se muere, güey. O, o sea, el chavo también se muere. se muere, güey? Güey. Es, que, es que yo sentí que en ese momento el rey tuvo que decidir, ¿no? Era o... Oh o su esposa o el niño, creo yo sí, ¿no? esa es la decisión creo imposible porque y era creo que el esposo o el final, niño ¿no? es justamente lo que, lo que dice este, la, la primogénita, ¿no? Uh -huh. este, de que pues, ojalá que la felicidad le dure bueno, creo que dice algo así, le dure mucho tiempo a mi padre, eh, de, esos, de esos minutos que estuvo vivo este, mi hermano o sea, exacto bro, para mí al menos fue como que chale hermano, creo que le <risa> <risa> güey, de, de, esa escena de, del de, el, el drag el, drag Caris, wey, el drag de Reinira también es algo increíble claro, creo que que quiero... porque se le, sí, se le quiebra Ajá. la voz se... a, a ver, antes de seguir ver, con la hijo. serie antes de seguir no, con no, la ver, serie quiero dar onda. un dato interesante este porque Por eso, sí, vamos a poner vamos orden. A la... Ajá. nos vamos a, o sea ya nos fuimos mucho a la mierda, vamos a poner tantito orden Juan Pablo, luego Beto, luego Dante, porfa Nada más es un no dato interesante, precisamente con, con HBO Go, cuando entró, se suponía que todas las plataformas tenían la capacidad suficiente para que, que sus este, servidores le dieran atención a todo mundo. Fue una de las primeras caídas mundiales, precisamente con, con una de, la, de las temporadas de, de, de Games of Thrones, que se les cayó y tuvieron que pagar un chingo de, de dinero a todas aquellas personas que sí, los... Bueno. Que los demandaron, pudiste haberlos demandado Dante, o sea, ¿por qué fregados Me hicieron pagar si <risa> yo lo eh, Exactamente, porque sí hubo varias, varias demandas, entonces Eso fue algo bien interesante de las primeras Caídas de, de servicio de streaming fue, fue precisamente por esta serie Y nada más quería ese dato Ponerlo ahí en la mesa, antes del racaris, porque sí, eso eh, Es una palabra que creo que todos los que tenemos Cierta noción de la cultura pop Sabemos perfectamente lo que significa Exacto, es que y sí. a, algo algo curioso, nada más antes de, de darte la palabra, Beto. Algo bien curioso: eh, todos vemos que Daemon y Rainira hablan en Valirio. Entre ellos dos hablan en Valirio porque quieren eh, mantener Alto viva Valirio. esa tradición. En Alto Valirio, exactamente. El Dracarys, si escuchas el Dracarys de, de Daenerys y el Dracarys de Rainira. Reinida le tiene, le da otra intención porque ella habla en alto valirio, o sea, eh, precisamente ese es el, el dato importante, y aquí vamos a ver el alto valirio durante toda la serie, es un, un, una de las lenguas inventadas en la cultura pop que a mí me, me mama, güey, el, el valirio, dale Beto. Sí, no, eh, y es que es, es, es justo eso, ¿no? Y digo, Dante, te, pues... Ya, oh, ya puedes odiar un poco más a Juan Pablo, güey, <risa> por darte este dato, güey. Te acabas, güey, de, de joder más, o sea, que sea amargo recuerdo, güey. O sea, no, no solo Ay, te pendeje HBO, no solo te pendeje, te hicieron pagar. Aparte, te está diciendo que pudiste haber ganado dinero, pero tampoco lo ganaste. Pudiste haber por cobrado, nada, güey. <risa> pudiste haber recu recuperado tu dinero y mínimo no lo hiciste, recuperado. <risa> Exacto, pero bueno, este, a lo que voy con, con este tema del, del Alto Valirio, también Daneris habla del alto valirio, realmente el Alto Valirio se, se conservó por precisamente por, por, este, por preservar por, por, por preservar la cultura, ¿no? Que fue precisamente lo que hizo Aegon, el, el conquistador, ¿no? Pero Exacto. es súper interesante ver cómo te das cuenta que no solamente ellos, sino otras personas. Que cuando, cuando, cuando aterriza esta, esta Rhaenyra y los domadores ahí en Pozo Dragón ¿Sí? empiezan a hablarle al dragón y entonces empiezan a utilizar estas palabras y es muy interesante que las primeras no las traducen, porque cuando está Exacto. Daemon hablando con Rhaenyra, traducen. Tú ves en los subtítulos en inglés y, bueno, en español, ¿no? este por, Porque lo vemos uh -huh. así. Uh -huh. Pero las primeras cuando le dicen al dragón es como que calmado, tranquilo, y el dragón hasta voltea a ver, y es como de, mmm, y ya cuando, estos cuates están con todo el miedo, y ya cuando por fin ella se baja, es como de, está bien, y ellos siguen hablando con estas palabras este, tranquilizadoras para poder meter al dragón al, al pozo dragón, ¿no? Este, Eso es bueno que sí. acabas de tocar. Acabas de tocar, perdón que te interrumpa, un punto bien importante y era algo que los fans de, de Game of Thrones estábamos pendientes para esto, ver el Dragon Pit, wey, ver el Dragon Pit en todo su esplendor, y precisamente ahí es donde se lleva a cabo el, el torneo, güey, en el Dragon Pit, porque es un, es un lugar tan icónico para los Targaryen, porque ahí, ahí fue donde empezó el declive de los Targaryen al tener encerrados a los dragones, eh, los dragones se echaron a perder y se fueron haciendo más pequeños, hay una imagen comparativa de, de todos los dragones Targaryen, <coughs> perdón, en donde vemos a, a Valerion, el terror negro, que es el dragón más grande que salió de Valiria y el último ser vivo que, que vio a, a Valiria en su esplendor, y ves cómo termina, eh, por ejemplo, Drogon, que era el dragón más grande de Daenerys, y la, la, la, la diferencia de tamaño es impresionante, es una chingadera así y así, wey, chiquito y grandotón. Mm -hmm. haz de cuenta que estás comparando un un elefante con un perrito, cabrón, o sea, de ese tamaño se empezaron a echar a perder, por eso es importante ver el Dragon Pit y ver que no solo era un lugar en donde amaestraban a los dragones, que también eso lo, lo tocan en la serie, es el control de los dragones por parte de los Targaryen es una ilusión, sino que es algo, es una habilidad que tienen, pero no controlan a los dragones, y si lo dice, se lo dice... Eh, Ay, ¿cómo se llama? Se lo dice el rey a reinira, ¿no? Sí, pero... es, es, es, ajá, Viserys, es, se me olvidó el nombre, es simplemente una ilusión, simplemente es lo que nos permite estar por encima de los humanos y que ellos crean que nosotros somos más cercanos a los dioses que ellos. Uh -huh. el, ver el, el ver el Dragon Pit en esta serie va a ser tan importante porque vamos a entender el por qué los dragones empezaron a perder su poder, y como lo dijeron al principio, ver a, a, a, a Caraxes y ver a, a Sylax, que son los primeros dos dragones que vimos, tan coloridos, tan vivos, como dijo Beto, una de las condiciones de Martin era que que mostraran muchos dragones y con colores vivos porque así se los imaginó, lo dijo Beto al principio, güey, o sea, eso es va a ser muy importante para la serie porque le va a dar valores de producción que ya lo mencionó Abdel, ya lo mencionó Beto. La producción de esta serie se nota que le están invirtiendo muchísimo dinero, güey. Dale, Beto, perdón sí. por la interrupción. No, no, no, para nada. Este, pero sí, sí, o sea, realmente va a ser muy importante porque además la serie abre y te dice en el momento en el que Yahaeris hizo la sucesión había 10 dragones, y lo que tengo entendido es que vamos a ver hasta 22 dragones durante toda la, te la temporada, ¿no? Durante toda de la 15 serie. Sí, y 22. Entonces, este, sí va a ser muy importante ver cómo este declive, independientemente de, de que los dragones van a empezar a perder su, su poderío, tamaño. su grandeza, por estar encerrados y amaestrados pues es que también se van a matar, cabrón, entre ellos. güey. Porque precisamente, Exacto. pues, viene la danza de los dragones, ¿no? Que es esta lucha de la casa Targaryen, este... Y, y, te, lo, y te lo dice desde la primera línea, Yahaerys sabía que los únicos que podían destruir a la casa Targaryen eran los propios Targaryen, ¿no? Entonces, creo que todo eso te da una expectativa para para esta temporada, para la segunda temporada que ya está confirmada y estoy seguro de que va a haber una tercera temporada y nos va a tener al filo de la silla, estar viendo esta esta magnificencia de los dragones y la decadencia de los mismos, ¿no? Y nos va a sentir, Exacto. nos va a hacer sentir verdadero este empatía y dolor por por no vamos a tener, no vamos a tener un bando al cual irle, va a ser una cosa de estas como cuando estás viendo un partido de fútbol donde dices, maldita sea, yo quisiera que los dos ganaran, ¿no? Cuando ves un partido del mundial, güey, que ya te vale madre, pero el partido está chingón, ¿no? Sí, sí cuando, est cuando, cuando estás viendo un partido del mundial y ya sabes que a México ya lo descalificaron porque estamos perdidos y así, güey, pero Hasta dices, mi final, no manches, güey. güey. <risa> Estás viendo una Alemania-España, ¿no? Este, el mundial del 2014, ¿no? Es este, una Alemania-Brasil, güey. Así vamos a estar, así vamos a estar este, con esta serie. Exacto. Bien, entonces, mi Dale, Dante, y, y luego. Abdel. Ah, perdón, dale, Juan, y luego, Dante. Nada más, nada, tal, nada con, más un com com complementario para darle a, a Dante la voz. Precisamente, ese es el gran trabajo de los productores. No me gustaría estar en sus zapatos. Exacto. Eh, porque, ¿qué tanto ¿Por qué no vas a puedes, alargar wey? una serie? <risa> eh, la, la dejé para que la remataras. Este, eh, precisamente, ¿qué tanto van a alargar la serie? Porque también alargarla sería un error. ¿O qué tanto la van a terminar rápido como pasó con Games of Thrones? Porque ya querían terminarla, y la octava temporada, bien comentaste, pudo haber sido una o hasta dos temporadas más. Pero, o sea De hecho, a, se a... los ofrecieron, se los dijeron Y ellos los rechazaron Por eso los odio David y Manny. Entonces, esa decisión eh, a, a quien caiga va, va a ser bien importante que sea Que esté en el timing adecuado Adelante, Dancia Dale, Dante Te pasaste de verga ver? <risa> Ahí estaba, güey Ahí estaba <risa> No, este, yo... y, Juan Pablo, y lo ¿sabes? pensé ¿sabes? Y me en mis ¿sabes? ruedas, pero bueno no seas ¿sabes? culé, si sí tiene zapatos no los usa, pero si sí tiene ¿verdad? desde secundaria es? que no Abdel, fíjate Chale. Wey, Juan Pablo se ofende si no le haces chistes Wey, ¿pero es que yo desde que, calcetines, calcetines, conozco, ¿pero desde que que, lo, conozco, ¿pero desde que lo conozco desde que lo conozco nunca nunca le he hecho chistes de eso nunca y por eso yo no hablo de los cuyos delante de Dante por eso mismo que es cuyos que le da hambre al güey. Le da hambre. Pues que no comen eso en tu tierra. Ah, los cuis, claro. Los cuis. Uy, sí, cuis sí, güey, güey. Hambre, sí. Igual que las eh, Es, que ha... es una cosa diferente eres... cuando nosotros decimos se me antoja ese cuyito. Eh... No, pues acá yo digo, sí, güey, estaría bien rico la parrilla, güey. Las palomas. <risa> estaría, bien, estaría bien rico abierto, No, güey, pues siguiendo con, con el tema principal, gente. Eh... Pues sí, güey, me sentí bien pendejo, Eric, con lo que me dijiste, güey, que pude haber ganado dinero demandando, este, me <risa> sentí bien pendejo. Y, y mira, yo sí, siguiendo también lo que dijo una internauta, digamos, ¿no? Citlali, uh -huh. que pues sí, este, nos spoilaste, modo. Eric. Yo no sabía que se iban a casar. Ah, este, hay un libro es... que lo diste, güey. Güey, yo no lo sabía, ¿no? <risa> Pero gracias por el spoiler. Y de nuevo, este el tema principal creo que es ese no el que estamos tratando ahora es el cómo eh, eh, el final ya se sabe que el final va a ser uh -huh. Game of Thrones y todavía ni siquiera hacemos el final real de Game of Thrones ahorita estamos viendo un preludio del preludio del preludio del preludio y eso es lo que queremos saber queremos más queremos información y queremos ver pues chingonería queremos ver dragones queremos ver este un desarrollo queremos ver un como bien estructurado que nos deje satisfechos a todos a los críticos, a los que recién están entrando, a los que somos fanáticos a los que leímos los libros, a los que no nos importó a, queremos que me nos sientan conformes y, y, y de verdad siento que esta serie puede lograrlo, tiene mucho potencial para eso exactamente dale mi Abdel ok Wey, ya se me pasaron como cuatro cosas que iba a decir pero este, <risa> a ver Voy a recapitular una, el Valirio. Ah, es un detalle interesante que no sé si sea parte de la producción, pero como, como persona ñoña, quiero pensar que hay un pinche nerd ahí fijado diciendo, no, es que la pronunciación en Valirio tiene que ser... Porque sí hay una diferencia entre el lenguaje, este, el, el Valirio que habla este, Daenerys y el que habla Renira Y yo Exacto. quiero pensar igual como, como ñoño, Quiero pensar que Daenerys este, sabía valirio, pero nada más ella lo practicaba o esa pues era la única. Y el lenguaje cambia. Y aquí tienes sí. toda una, toda una familia, y, toda una civilización lo, que es, habla el alto de valirio. Y los esclavistas de Yunkai también hablaban alto valirio. Sí, sí, sí. Sí, en, pero, pero esos, bueno, hasta, hasta que llegó a ese se punto se habla valirio. Hasta que llegó ese punto. Entonces, sí ¿hay una diferencia de, de, de pronunciación? La otra, este, es que se está reviviendo el fenómeno y qué bueno que le está yendo bien a la serie. Y, y te digo, yo siento sí, que tenían ese peso extra y lo están compensando bien. De, de cómo terminó Game of Thrones, de, del, del repudio o rechazo o desencanto que tuvo este, el final de Game of Thrones para muchos. Y tener que retomar House of the Dragon, el hacer la promoción, la expectativa y el estar cumpliendo con esa expectativa, creo que, que le está funcionando mucho y está funcionando muy bien. Porque aparte es un fenómeno muy grande y ahorita que estaban hablando de fútbol y, y de la presentación en bares, sí me tocó en las últimas temporadas eso, sí me tocó este eh, vivir ese, ese momento y es otra, otro pinche este, tipo de adrenalina. Cuando estás en un bar, aquí nos íbamos a uno que se llama McCarthy's. si se puede hacer este promoción, si no ya lo hice sí, sí, sí. Bueno, el, el <risa> en el McCarty en el güey. Su, eh, tenían una este, una cabeza de, de ciervo, y nosotros decimos vamos al okay, está, está para Uf. referencia estaba, vamos al baratón. Entonces, Qué pues, estar ahí y de repente ver las, la, en las pantallas, la, este, en, las, en los televisores, la, la serie, y que todo el mundo esté callado, y que me tocó un final este en el que terminan matando a un... Bueno, voy a hacer spoiler, pero ya pasó, ya pasó un buen tiempo, entonces también no es spoiler. Dale, dice de trans ya no son spoilers. Wey, Vayan a tocó ver. me <ríe> tocó ver la escena donde eh, Peter Bellish, el Littlefinger, va uh -huh. a, este, a ver a Sansa y que al final arrodilla a este Lord y se arrodilla y, y matan y a Peter Bellish y haz de cuenta que fue un gol de selección, güey, en el Mundial, entonces... <ríe> <ríe> qué bonito, Yo <ríe> Sí, porque una cosa es gritar en tu casa... ...y otra cosa es gritar en un bar con una bola de... ¿no? Es ...que sí, están en el mismo tono... ...y que todos dicen... Sí, ¡Ah, huevón, ¡Se lo chingaron! Entonces es... es, es que... Malo, Bailish, esto, todos queríamos que Baylish se muriera desde la temporada 1... No, cu cuando matan a, a, a, al Rey de la Noche, güey... O sea... Eh, eh, esa escena también fue el, los gritos en el bar... ...y yo aquí en mi casa y, y en todos lados... ...pero tienes razón... Como que la semifinal fue el Little Finger y el gol de la final fue esa muerte, ¿no? O sea, Aria se volvió nuestra heroína y, y uno de los personajes más entrañables. O sea, sí, pero... O sea, sí, pero yo sí estoy muy, muy, o sea, sí, muy, pero... muy encabronado, güey, en que Aria lo haya hecho, no porque Aria lo haya hecho, sino porque me pisotearon a Jon Snow muy cañón, sí. ¿sabes? O sea, sí, me lo pisotearon cabrón. demasiado... O sea, me no, ningunearon, ningunearon a no. mi personaje favorito, este, sí. de, de, no. de, de Game of Thrones, pues, la neta. Se pasaron. Y no solo eso. La, pues, la asesina de la serie era Aria. Ya sé. Pero aparte, pero... aparte güey, es parte de lo mismo. Pero, toda la serie, toda la serie nos estuvieron diciendo, güey, ahí viene el invierno, güey, ahí vienen los caminantes, güey, ahí viene esto. O sea, el, el enfrentamiento va a ser una, un capítulo. Es como, eh, y, no, es que y no sabes y no, cuál era no, no el y, y empiezan güey, y, güey. y Así como, de verdad, es como, güey, ¿por qué mandas a los Lotraki, güey, al principio? con No, o sea, es como eh, todo mal, todo mal, güey, todo mal planeado, ¿no? Hay un canal allí no sé cómo se llama el chavo, sí. es que hace mucho... Horror, todo güey. rápido, Entonces, ...análisis loco. de batallas... <risa> Pero que hace análisis real de batallas, o sea, dice, a ver, vamos a analizar sí, pues, esas sí, batallas, sí. ¿qué hizo bien, qué hizo mal? Y la destroza y dice, maestro, me perdieron, me perdieron desde el capítulo 2, uh -huh. ¿no? es como Y aparte tienes el contraste de que un, una temporada antes tenías la batalla de los bastardos, que fue oh no mames, una Tienes razón, una de las cosas que yo critiqué mucho fue, bueno... Fregado, ya sabían que levantaba muertos. ¿Cómo chingados vas ahí y refugias a toda tu gente débil en las catacumbas, güey? O sea, eso fue una pendejada. O sea, ¿cómo? Sí. Bueno, Donde hay muertos, a... sabiendo que se van a levantar los muertos, güey. Vamos a regresar, vamos a regresar. Ya nos fuimos a Game of Thrones. Estamos así. hablando de alguien, se güey, pasa güey, a la serie. Estoy <risa> disfrutando. <Ahora> sí, güey. <risa> Por fin Está puedo vos, hablar güey. de esto, Eric. Déjame. Güey, <risa> vamos a. Desde ahorita, desde ahorita les aviso a ustedes cuatro, les aviso a la auditoria, a la, a la gente que nos está viendo y a la gente que lo va a ver después, esto se va a repetir cada semana, cada semana vamos a hacer episodio de, de House of Dragon para hablar, por ejemplo, la semana que viene vamos a hablar del episodio 2 y, las, las, y lo que esperamos del episodio 3 y dentro del podcast sin rostro ya tenemos episodio de la primera temporada, ya tenemos episodio de la segunda temporada vamos a armar el episodio de la tercera temporada, y en la tercera temporada de la tercera temporada de, de Game of Thrones, está la boda roja, así que estén pendientes porque vamos a hacer el episodio de la tercera temporada de Game of Thrones, y se va a poner bien cabrón, así que estén pendientes Uy, de eso. Ya, yo, todo, los cuatro que están aquí, los más que se vayan a sumar, se va a poner vamos. bien chingón, así que estén pendientes de eso, de, de ese enorme, contenido de nuestro. <risas> y, güey, eh, House of Dragon, vamos a, vamos a empezar con, con el cierre eh, Y quiero que me den sus, sus expectativas de, de, del segundo episodio Que vamos a ver en tres horas, güey, dos horas y media eh, ¿Qué expectativas tienen para, para este segundo episodio? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué, ¿Qué piensan que vamos a ver? Y vamos en orden, dale Beto, por favor Híjole, pues, yo... Estoy esperando un salto temporal, porque es tan amplio, o sea, eh, híjole, es, es, yo lo único que espero es ver más dragones, eh, que de uh -huh. verdad ya nos pongan un intro que sea épico y que, y que se convierta en cónico, y que sigan los valores de producción altos, o sea, que sigamos viendo dragones coloridos, que veamos uh -huh. esta dinámica que va a, a desarrollarse de Alicent con Viserys, de Rhaenyra con el resto de los personajes, porque a mí es Rhaenyra está es entrañable, o sea, tiene cara de changuita, ¿no? Sí, Dígame. Está guapa. Bueno, pero, ah, bueno, sí, sí, sí. Pero, pero es, es bueno. que te digo, está bonitilla. Pero, o sea, un tío decía, está bonitilla. Wea. Está bonitilla y entonces ella expresa muchísimo con su rostro. Entonces yo quiero ver más de ella porque además sé que va a ser un personaje muy importante. Entonces eh, mi expectativa es que, que las tensiones entre los personajes se consoliden. Y entonces podamos empezar a agarrarle este juguito, esta tensión dramática que dice Juan Pablo que no va a haber, que yo creo que sí. Este, es lo que estoy esperando. Vientos. Dale Juan Bueno, el que dijo fue Eric, ¿eh? yo tensión dramática sí espero Este Lo que sí es que ya, ya conozco ah, el final la, Pero el, el arco, la tensión Cómo la vayan a ir manejando Es Te algo interesante Expectativas ¿Quién era el dragón en ese tiempo? Recordemos que Daenerys eh, eh, No le afecta el fuego Ya nos dieron que Viserys como que ahí Estaba jugando con las llamas pero es, es, loco, algo interés, ¿no? es, es algo interesante porque hay que recordar que, que no todos los Targaryen tienen este superpoder, vamos a llamarlo de alguna manera, porque el hermano de Daenerys se lo llevó la fregada con, este, con su corona de oro, ¿no? Fundido que, que le dejaron para siempre. Entonces este sí, bueno. eso es una de las expectativas que tengo si, si si algún personaje de los Targaryen tiene este superpoder o nada más van a hacer ese guiño y la única que nos van a dejar esa a Daenerys con este superpoder. Que espero sí que siga enkerchendo la música porque también la música en Game of Thrones fue una, una parte fundamental. HBO sabe cómo hacerlo. L las los intros de cada una de las series de HBO son espectaculares. Yo también espero que, que por ahí de si no se logra esa expectativa con pues los personajes. Yo creo que insisto que la profundidad de cada uno de los personajes y hasta dónde los vayan llevando eso es lo que espero en esta temporada 2. Saber más de la política, ya como que nos mencionaron un poquito cómo va a estar el rollo. Mm, sabemos que, que no hay ni buenos ni malos, ni, ni, ni, ni quién vaya a ser el villano, porque creo que el, el, el villano de la historia es la misma familia Targaryen y, y, y tiene que, que ver con esto, porque ya, ya no lo dijeron explícitamente, ¿no? Eh, quien va a acabar con la casa Targaryen es la casa Targaryen, o sea eso ya, ya lo entendemos y ya, ya lo hemos visto, pero sí tiene que haber catalizadores como son los Hightower que también ese, ese personaje está, está cabrón, está, está chido y para no quedarme en el sistema pues Tyrion, Tyrion en los libros era otro Targaryen ¡Eso o sea, iba, cabrón eh, eh, era, era otro Targaryen y sí me gustaría saber qué onda si por ahí eh, eh, eh, llegaran a los 173 años eh, este, también saber como fregados, este, un Targaryen se, se, se hizo, este, bueno, ya sabemos quién, el rey en ese tiempo, eh, este, eh, agarró a la esposa de los Lannister y dijo, venga, chapacá, y, y salió Therion, ¿no? O sea, este, ese es algo interesante que, que estaría bueno saber, porque los libros sí se da. No creo sí. que aquí en la serie lo vayan a manejar, pero de todas maneras... Sería un, un, un sueño de fanático. Bueno, y además de que después de esto nos sigue la rebelión de los Fogoscuro, que eso debería ser otra Exacto. temporada completamente hasta llegar ahora sí a este, al Rey Loco, ¿no? Al Rey, ah, sí. al rey Entonces, Loco. Entonces sí hay un montón de, de, de trecho por caminar. Sí, sí. tenemos tenemos 172 años para, para Ocho generaciones investigar. de Targaryens. Y creo, y creo, que está bien presupuestado para, digo, si Game of Thrones tuvo ocho temporadas, o House of the Dragon, siguiendo esta tendencia, podría te, podría cumplirle otras cinco mínimo, fácil. O sea, para tratar de, de llenar esos 172. mínimo. mínimo para tratar sí, de ¿verdad? llegar hasta hasta ¿verdad? la re, para llegar hasta la rebelión de Rob, que ya que sería algo más así como que eh, Bueno, eh, y, que sería y luego por ahí se una nota que dicen que quieren hacer una serie spin-off de, de Jon Snow del de Norte pero bueno, sí. la, pero Después, esa, pues, pero esa la quiere hacer realidad. pero esa la quiere hacer Kit harrington individualmente Kit Harrington quiere la autorización de, de HBO la autorización de George R. R Martin para él producir y dirigir una serie de de Jon Snow en el norte o sea un, una secuela de Game of Thrones se podría decir más que un para de una que secuela que, ah, sí porque parece ser que en vientos de invierno si sí hay algo Ok, so, es justamente Ajá. que se lo quería preguntar, o sea, ¿qué, ¿qué más iban a sacar ellos? No, pero es cuando ya es expulsado, ¿verdad? Cuando vuelve sí, a las murallas. Cuando, ya... cuando sí. va con los Wailies. Bueno, ok. Sí, está de hecho bien, yo se lo sí. vería más como un spin-off que como, como... Sí, sí, sí, pero, sí pero ya mí, como dijo... Usé la palabra spin-off. Como dice Beto, ya sería como medio jaladillo, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? O sea, ya sí, estaba bien. bien hecho. Bueno, en fin. Es como además. Y antes, pero... antes de darle la palabra a él... Para que nos dé sus expectativas del episodio 2 Como acotación a lo, eh, Hablando de Jon Snow Aprovechando eso y para complementar Algo que había dicho Juan eh, La importancia de Jon Snow Para Game of Thrones Era que él era, él era Uno de los candidatos más fuertes Para ser Azor Ahai Para ¿Sí? ser el para que él fuera la reencarnación, reencarnación de Azora High, el príncipe que fue prometido, porque esa es una, una leyenda que dice que Azor Ahai, eh va a ser el que termine con los Caminantes Blancos y va a ser el que lo proteja al reino de, de la larga noche. Entonces, por eso Jon Snow quería salud, por eso Jon, todos que creíamos que Jon Snow iba a ser la... y sobre todo después de resucitar, Exacto. creíamos que él iba... La encarnación de Azor Ahai por eso todo un despropósito. Esperábamos mucho más de, de Jon Snow y valió madre, pinche Juan Nieves. Dale, Abdel. La neta que sí valió, pero todo bien puede ser. <ríe> bueno, vamos a padre, me voy a tirar al alcoholismo por Jon Snow. <risa> no, de, de, depende, depende de, de, de muchas cosas, pero también depende, por ejemplo, mucho del éxito de, de House of the Dragon y ahorita va bien pinta bien, sí. este como expectativas yo siento que iba a comentar por ejemplo que este primer capítulo estuvo bien, eh, tuvo muchas cosas de, de nostalgia y de recuerdo y de, y de referencias a que y que nos, que nos posicionó otra vez en el en el mundo, pero como que le faltaron cosas nuevas, haz de cuenta eh, me, me platicaron lo que ya había visto en el tráiler y, y ya me situaron y estoy bien. Creo que entonces ahora lo que sigue es, es lo nuevo. Creo que se van a integrar más personajes. Creo que nos van a plantear mejor situación. Eh, creo que, que una de las cosas muy buenas que tenía Game of Thrones era que, aparte de las personas, también las mismas casas, las familias, los nombres, los estandartes eran personajes. Los lugares, los castillos eran personajes. Entonces, sí. creo que va a haber un poquito más de ese tipo de posicionamiento en, en, en el siguiente capítulo, en, en el segundo, que, que va a estar al rato. Y, y quiero ver como que más ese entramado, porque ya sabemos que va a ser Targaryen contra Targaryens, pero creo que hace falta ver quiénes van a ser los aliados. Por ejemplo, Daemon se fue, pero ¿a dónde se fue? ¿A dónde va a llegar? ¿Y, y, y a qué, qué, con, quién se, con quién se va a reunir? O sea, ¿con quién se va a aliar? Perdón. Entonces... Este, creo que nos hace falta que nos, nos pongan ese set de esto es lo que va a pasar. Y como siempre en Game of Thrones, ¿quién se va a querer aprovechar del río revuelto? Porque siempre se aprovechan del río revuelto, entonces creo que vamos a ver un poquito más de, de, de personajes en ese sentido. Ya vimos a los principales, vamos a ver quiénes son los que van a estar alrededor bailando. Fíjate que acabas de dar en un punto que, que es importante. Eh, Damon a, a Daemon el rey Viserys lo manda a, a, su, a, su, a su castillo, ¿no? Porque Daemon está casado con una dama de Bale, porque el rey con Viserys, su zorra de bronce, con su zorra de bronce, porque también Viserys, la reina Emma, es de Bale, o sea, ella no es Targaryen es de Bale, es este Emma Arryn o sea, es, de, uh -huh. es, es, es, es uno de sus descendientes, fue John Arryn que fue la mano de Robert y fue uh -huh. el que descubrió la traición de, de Cersei con, con Jaime, entonces vamos a ver mucho de la casa Bale, que recordemos que Lisa Arryn es hermana de Kat, de Kat, eh, sí, de, de Kate Stark. El... Stark, la loquita, entonces, la loquita pinche vieja loca, pero vamos a Doña ver Jorge mucho tiene... la relación, ándale, <risas> vamos a ver mucho la relación que tienen los Targaryen con los Vale y eso me gusta mucho porque la casa Vale fue una que vimos muy poco en la casa Arryn, perdón fue, fue una casa que vimos muy wow. poco en Game of Thrones, así que me gusta mucho eso que acaba de decir Abdel vamos a ver las alianzas entre los Targaryen y las otras casas y eso está bien interesante, mi Dante dale por favor gracias hermano y disculpen que tenga un invitado este un invitado que no, sé, no fue invitado al podcast. Eh, pues este, yo sí eh, me, me interesa mucho el tema... Se arruinó, güey, eh, por, por tenerlo en el Dragon Pit, güey. Se arruinó. <ríe> llegó a ese este era un dragón, gente. Este era un dragón, pero miren lo que pasa con el Dragon Pit, güey. No, <ríe> Eso, era de la casa Stark, era, <ríe> era un lobo. Era un lobo. Era un lobo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo encerraron sí, en casa y terminaban en Chihuahua. Es eh, no, una de las cosas güey. que iba a decir ese ratón. Que se me fue que sí, creo que se sí, hay una cita en, en, en Game of Thrones en las primeras temporadas donde dice que se jodieron tanto los dragones que quedaron hasta el tamaño de un perro. Exacto, de mucho, un gato, dicen de un gato. De un gato. Me interesa mucho we, ver, ver más a, a, a la hija, we, a, eh, pensando más en la profecía que le, que le dejó Viserys. Me, me interesa mucho eso. Me interesa sí. mucho eso, pensando en que, qué carajos, los White Walkers, que creo que es eso, ¿no? O sea, me, me sí. interesaría mucho tirarle en que ella esté investigando, en que ella esté tratando de averiguar qué, qué carajos era la profecía, y pues también lo que dijo este, este, el señor Morales, ¿no? En que, que a dónde se fue, eh, este, Damon? ¿A dónde se fue? ¿Qué va a hacer Este, bueno, se fue como tú dices, ¿no? A, con su zorra de la bronce. Uh -huh. <ríe> su zorra de bronce qué rico. Este, pues, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a preparar? ¿Quiénes van a estar con él? ¿Quiénes van a estar con, con, la, con la nueva reina, no? También quiero, me interesa mucho eso y también como, eh, bueno, prosiguiendo, ¿no? Con lo que dijo este, el señor Morales, que en Game of Thrones es mucho eso. Ves a los principales y también miras a, los, a la gente que está a su alrededor, pues, haciendo otras cosas, eh, jugando, este, haciendo una, una telaraña, güey. Eh, eh, alrededor de todo, a mí me encanta eso me encanta eso y pues también espero mucho mucho eso el, este, en este capítulo que ya se estrena bien, todos midantes, sí, creo que tenemos eh, expectativas muy altas y esperemos que no nos las tiren, así que Muchas gracias a todos por los que estuvieron viendo esta transmisión, gracias a Juan Pablo, gracias a Beto, gracias a Abdel, gracias a Dante y recuerden este episodio, este tipo de episodios se va a repetir cada semana, si a mis compañeros les, les queda la hora va a ser por ahí de las 4 de la tarde todos los domingos o si no ya nos pondremos de acuerdo pero va a ser eh, todos los domingos antes del episodio nuevo, vamos a hablar del episodio anterior y esperen un episodio sobre, un episodio de, del podcast sin rostro sobre la temporada 3 de Game of Thrones y amigos díganle a la banda sus redes sociales donde los pueden encontrar y despídanse porque hay que prepararnos, aquí por la botana, por las chelas para ver el episodio nuevo, así que mi veto tus redes sociales y despídete de la banda, por favor. Muchas gracias a todos. Gran, gran plática, gran charla. Estamos este, en Facebook, me encuentran como Beto Pijamas, es eh, mi fanpage. Y nada más. Eh, nos vemos el próximo dominguito y a ver el capítulo. Domingo. Domingo. Vientos mi Beto, muchas gracias. Juan Pablo, dale, porfa. Bueno, este, todas mis redes, arroba eclide, en todos lados me encuentran este mi, mi red favorita, pues es Twitter, pero también de vez en cuando ando en Facebook. Y pues ando ahorita de podcast en podcast, porque este, como que creadores del universo, estamos en una reforma por ahí esperando tener eh, este algunas cosas interesantes. Hay proyectos en puerta en Creadores del Universo. Esperemos que, que pueda salir adelante. Y, y estaría genial un, un, un este programa de frenesía alimenticio. De todas las comidas que salen en, en, en God está padre, ¿no? Porque sí. eh, eh, está, está interesante todo lo que comían y cómo lo comían. Está, está, está genial. Bueno, e incluso hasta el, ca el café de Starbucks que salió en la última temporada. Café de Stark Books. Stark café de Stark, Stark Books. En lugar de una sirena, tiene un, un lobo, güey. No, un eh... calamar. No, esos, esos son los Greyjoy. ¿Por eso? Dale a ver. Los Greyjoy venden salchichas asadas o, o algunas de otras maderas. Este. <ríe> Muchas gracias. A mí me fue. Ay, ya. Ay, pobre, pobre. Pobre, pobre Greyjoy. Pobre Dion. Pero bueno, ya. Todo lo que, <risa> ya no, no me acordaba, güey. Por eso hasta <risa> ahorita me cayó. <callo, risa> Buenenjochos, este, no, eh, ¿qué estaba? Ah, saludos. Eh, pues un gusto muchachos estar con ustedes. Que siempre siempre se, se agradece una buena una buena plática ñoña, Entonces aquí nos da mucho para eso. Y, y qué bueno que, que regresa ya el fenómeno de, de Game of Thrones con House of the Dragon porque güey fue es una uno de los fenómenos que, que pocas, pocos este fandoms eh, llegan a ese nivel de, de ponerte la camiseta literal, güey, de cuando agarras y decías, no, pues yo soy Stark, yo soy Targaryen, yo soy Lannister. O sea, era algo muy chingón, como que adorar toda la serie, pero aparte tener tu, tu nicho, tus preferencias y tu, y, tu, y tu lema, o sea, es algo muy chido. Este, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Jedi Morales, Jedi como en Star Wars es JEDI. en Instagram es Jedi.Morales, en Twitter es Jedi-Morales, y así este, si me encuentran también en Facebook, y en la página de Insomnia, Insomnia National Crew, en Facebook y también en YouTube, aunque ahorita también estamos haciendo pausa con los programas, por ahí tenemos al rato el este el Comedy News, hacemos un, un noticiero de comedia que apenas tiene comedia, que no tiene nada de noticias, pero, pero echamos mucho desmadre. Entonces, <risa> este, <risa> Entonces este, nos vemos por ahí y estoy en podcast locales, nos en, pueden encontrar como Desmartes y Perros de Noche. Así que, pues, nos pues, vemos. Muchas, muchas gracias por haberle caído. Mi Dante, tus redes, gracias, tus streamings, todo, tu, todo claro. tu, tu comercial, por favor, bro. Por supuesto que sí, y ahora sí me lo acuerdo, no ¿eh? es como la última vez. Eh, pues nada, a mí me pueden encontrar como Dandan Universe en Twitch, eh, Dandan-Universe eh, en Twitter. Y estoy eh, también pues con un proyecto de podcast con un compañero que ya no hace podcast, creo, o, o, o sí, espero que sí vuelva el maldito <ríe> en el proyecto de Justicieros del Telón, acá es eh, la página de Facebook, así que me encantaría que, que lo siguieran, ¿verdad? Eso es todo. Loco. Exacto, el, el, el, el, la transmisión de Facebook en donde el chat está más divertido que el programa, así es, el, ah, oye, los Justicieros del Telón, gran programa. <ríe> Entonces, y respondiendo a, al comentario de Alexander Garrón, no, no vamos a pasar el episodio aquí, no, vamos a verlo cada quien nuestro, en nuestros respectivos lugares... Pero todos los domingos a las 4 de la tarde vamos a estar hablando de House of Dragon. Esto fue. Ah, no, falto yo. Yo soy Eric Ramírez, Eric Ramírez 13- en Twitter e Instagram, el Podcast Sin Rostro en Facebook e Instagram. Y el grupo oficial del Podcast Sin Rostro, únanse a la comunidad sin rostro. Ahí se, se leen y se escuchan todas las propuestas que tengan. Ahorita tenemos propuestas de, de cine mexicano. Vamos a hacer. Eh, Transmisiones en, eh, en vivo o programas grabados, todavía no lo decido, sobre películas de cine mexicano, porque ya viene septiembre y pues es el pretexto perfecto para ver buen cine mexicano, que aunque no lo crean, sí hay buen cine mexicano a lo largo del, de los años. Eh, yo fui Eric Ramírez, esto fue el Podcast Sin Rostro, ellos fueron Juan Pablo Yepes desde Guadalajara, Beto Córdoba desde el Estado de México, Abdel Morales desde Acapulco Guerrero y Dante Santana, Dante Barreto, Santana, perdón, desde Lima, Perú. Yo soy Eric Ramírez desde la Ciudad de México, muchas gracias y qué bueno que regresaron los Domingo. Hasta la próxima, cuídense un chingo, los queremos mucho. Bye. Nos vemos en la semana, va a seguir valiendo vergullis.